Amigos y amigas de la Academia, estamos de manteles largos con la presencia de una exacadémica finalista de la Academia 2018, Silvia Cepeda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. Eh, muy nerviosa y ahorita con muchos sentimientos encontrados. Eh, este nuevo lanzamiento que se titula Tráiganme Otra, ¿no? Vienes a presentar, bueno ya lo estrenaste, pero vienes aquí a presentarnos un poquito de esta nueva canción. De claro, este vengo sencillo. a platicarles de este nuevo sencillo que se llama mi Otra, que ya salió en YouTube, el video oficial, en Silvia Zopedo Oficial, lo pueden ir a ver, checar, ya está en las plataformas digitales, lo pueden descargar y agregar a su playlist y pues en, es una composición de su servidora y pues nada, muy contenta de, de la respuesta que ha tenido por, por parte del público. Oye, yo la ya la escuché, la verdad es una canción que está muy, muy buena, bastante buena y digna para este viernes, ¿no? Para ya, empezar. es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya hay que ponernos para tráiganme otra. Oye, eh, ¿de dónde lograste esta… para componer esta esta canción? Pues fíjate que es bien curioso porque anteriormente todos los sencillos que había estado compuestos, o sea, los dos anteriores, habían sido por vivencias personales y lo he estado repitiendo, pero esta definitivamente no es una vivencia personal, esta sí fue… Más que nada por puro gusto, por puras ganas, llegó la inspiración, quería hacer algo movido y quería hacer algo diferente. Siempre hablaba mucho como tal de las cosas que me habían pasado a través de las canciones, ¿no? Que era una manera de desahogarme, pero en esta pues quería platicar algo de lo que no soy comúnmente, ¿no? Una mujer, o sea, sí, pero una mujer más entrona, una mujer más... Eh, que no le tiene miedo a nada, considero que yo soy a lo mejor a veces un poquito miedosa y, y esta canción habla de una mujer empoderada, de una mujer independiente, que no necesita a nadie, que está bien sola, que si quiere coquetea, como igual lo hacen los hombres, este, sin meterse en una relación, obviamente, pero está feliz, está plena, está contenta, no le afecta el desamor, no le afecta la, la traición, está, está feliz. Entonces, en eso me basé, en buscar esa versión de Silvia eh, contraria, y pues nada, así salió y nació, tráiganme otra, otra. Y claro, eh, se porta mal, ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan mal te portas en la yo, vida cotidiana? Yo soy, yo soy una mujer decente. <risa> <risa> yo soy una mujer de una sola pieza claro que sí como de que no no pues te digo que es todo lo contrario yo la verdad es que soy muy no me voy a echar flores ni nada nada así que se eche flores ah. sí, sí. no yo soy una mujer muy tranquila no tomo no me gusta tomar este y habla aquí de una mujer que sí que es una mujer en trona que sí sale que sí se divierte que tiene una vida social muy pues muy amplia que digamos no le tiene miedo a nada y yo todavía soy un poquito más hogareña digamos que me falta todavía algunas cosas eh, Aprender, ¿no? Es parte de la vida, se va dando con la experiencia, esta mujer ya es muy experimentada, esta mujer es muy aventada, muy sexy, muy provocadora, eh, es una mujer eh, de otro nivel. Qué padre, ¿no? Está. La verdad es que está muy padre esta canción. Pero cuéntanos cómo fue trabajar en el videoclip de esta canción, que tengo entendido lo grabaste en Valle de Bravo. No, sí. No, lo, lo grabé en Jalapa, Veracruz. En Jalapa. En Jalapa Veracruz, okay. eh, con el director Martín Itván de Innova Dreams. Este Y pues muy contenta. Estuvo muy divertido, la verdad, grabar el video. He recibido varias preguntas de: oye, Silvia, ahí tienes galán en este. En este video yo le dije, no manches, tengo como, como seis, ah. Ay, claro. <risa> pero no, muy contenta, estuvo muy padre, muy divertido, se grabó en la Cantina de Reyes de allá de Jalapa, Veracruz, y pues se basó básicamente, se basó básicamente ahí nomás. <risa> Ay, mijita a, armoniza tus ideas, armoniza tu vida, por favor, perdón, así está desubicada mi vida, pido disculpas, gracias, claro que sí. Básicamente se basó en una, pues sí, en la fiesta, en una mujer enfiestada, allá uno por allá, uno por acá, a ver qué sale, ¿no? Ay, no, yo no, no, no, igual acá, no sé. Eso fue, no hubo historia en, en este video como en los anteriores, y pues nada, estuvo súper divertido. Ahora con estas nuevas normas del COVID-19, pues obviamente se distancia, ¿no? Pero sí estuvo muy, muy cool. ¿Cuántos eh, videoclips has grabado desde que. en toda tu carrera musical? Desde que salí de la academia de mis sencillos llevo ya tres con este, tres videos completamente diferentes con vestuarios completamente diferentes que han sido gracias a mi diseñador David Mancilla de Puntada Rosa que le mando mil besos porque él es el encargado de toda la obra y toda la magia del vestuario, los tres han hablado cosas completamente diferentes, eh, el primero fue de mariachi, obviamente traía un vestido súper de gala, eh, ampón, grandote, muy acorde, obviamente, al tema, en elegancia. El segundo fue banda, ahí más regia, más buchona, claro que sí. Ah, ahí traía una chamarra y todo ¿Claro? Bien empoderada. Claro, también, ¿no? bien empoderada, mujer eh, empoderada vale por mil. Y este tercero, pues también eh, eh, ha sido un vestuario completamente diferente en todos los sentidos. Entonces, llevo tres y tres que han tenido buena aceptación por el público, lo cual agradezco muchísimo. Oye, tres, pero vienen más... ¿Hay planes para más? Hay más música, sencillo. debo destacar y lo voy a decir aquí, eh, obviamente en exclusiva, que este año viene más música y estoy muy contenta porque lo que se viene está muy padre, espero de verdad que les guste, la, el siguiente sencillo obviamente viene con todo el corazón, también es composición de su servidora y pues estoy ansiosa porque de que este año viene más música, viene más música. Oye padrísimo, aparte también de la música pues te escuchamos en la radio, ¿no? Claro, estuve trabajando dos años en Nexa FM, haciendo un sistema operativo, como ya verán, ah, ando aquí haciéndole a la, las voces, y pues estuve dos años aprendiendo bastante con mi compañero Lalongo Ruiz, que, el cual le mando un abrazo, fueron dos años de mucho aprendizaje y donde sinceramente amo cantar, pero jamás pensé que el doblaje o el imitar voces, la parte que no es cantar, pero también es de la voz, iba a darme trabajo, iba a darme oportunidades, iba a abrirme puertas y pues nada, aquí estoy. Eh, ahorita estás de, de lleno a la música entonces. Estoy ahorita de lleno. Estudié dos años, eh, estudié en, en el CEFAT actuación. Obviamente estoy haciendo castings para actuación, estoy en una obra que se llama Quetzalcóatl, la leyenda, el musical, que hace un año creo había venido aquí a platicarles, pero pues, Justo. hashtag pandemia, todos en casa. Teníamos una gira Arabia-Turquía y Las Vegas, es una obra 100% mexicana, con más de 50 artistas en escena, donde su servidora es la cantante principal, y también tenemos todo este show folclórico donde voy a tener la oportunidad de presentar mis sencillos tenemos 10 países confirmados arrancamos Clarísimo. en agosto la gira aquí en la República Mexicana en Hidalgo y pues nada, muy contenta porque es un proyecto que he estado desde el otro año preparando es mi primera puesta en escena en cuestión de teatro y pues estoy muy feliz, eso es lo que se viene, les estaría avisando obviamente en mis redes sociales, cuándo son las fechas, canto una canción en Náhuatl y pues nada, muy contenta de representar a mi país y mi cultura, mi historia como mexicana. Claro, aparte una mujer llena de éxitos, ¿no? porque donde vas lo que saca está rodeado de éxitos. Oye, vamos a leer un poquito de los comentarios que te están dejando, eh, bueno, Joan Orozco te dice tan hermosa, eh, te amo. Muchas gracias, chiquito, precioso. Dani, lo mejor. Mayra Valladolid, eres hermosa. Karina Camacho, nos encantó tu, tu sencillo. Eh, eres la más hermosa, multifacética. Bueno, puros buenos comentarios que te están dejando. Ay, muchísimas gracias, chiquitos, preciosos. Gracias por todo el apoyo, porque de verdad, como artista independiente, lo puedo decir, es una carrera muy complicada, eh, porque todo sale de tu bolsa, pero por los fans, y obviamente mucha gente que se agrega, no lo voy a descartar, obviamente, mi casa TV Azteca que también siempre me abre las puertas para venir a, a cantar mis sencillos, pero sí es una cuestión de mucho trabajo y se necesita obviamente esa base de todos los artistas que son los fans, que son ustedes, que son los que hacen todo esto posible y que permiten al artista llegar hasta donde vaya a tocar el cielo. Entonces estoy muy contenta, les mando... Mil besos por todo su apoyo. Muchísimas gracias. ¿Qué tanto te han apoyado las redes sociales en esta etapa de, pues de pandemia que sufrió el mundo entero? Pues yo creo que muchísimo. Fue la manera de estar conectado con, con el público. O sea, estar conectada con el público y pues yo creo que es la base de hoy en día. O sea, las redes sociales son lo de hoy, el medio que nos permite exponernos, el medio que nos permite dar a conocer nuestra música los proyectos en los que estemos, eh, las cosas que estamos haciendo, es muy importante, obviamente te, en esta pandemia pues te pone te pone a prueba, ¿no? Empecé a tener más tiempo para, para hacer más cosas, más creatividad, más videos, más, eh, pensar más en las composiciones también, yo creo que esta pandemia tanto como tuvo muy malas, también tuvo buenas que si las supiste, supiste aprovechar, te pudiste encontrar a ti mismo y pudiste encontrar a lo mejor un respiro que se pasó el respiro, ¿eh? Cabe destacar sí. que se pasó el respiro. Mucho no era tiempo. para tanto. <risa> Oye, hablando de esto, de que te estamos escuchando, haces voces, ¿no? Imitas las voces de sí, varios personajes. Sí, imito varios personajes. Ahorita te, te, te voy a saludar. A ver, eh, sorpréndenos <coughs> con, con los que mejor te sale. A ver. Primero que nada y primero que todo, les mando mil abrazos y mil besos. Y les digo que se tomen su licuado de papá Antonio. ¡A la verdad! Chavos, le mando mil besos. Uh, no, señora, no se pongan en ese plan, ¿eh? No se pongan en ese plan. A 500 metros gire a la derecha. Viene por Avenida Revolución. Muchas gracias. Oye, eh, padrísimo. ¿no? Sí, sí entre otras que luego me dominan y ya no sé ni quién soy yo, pero... <risa> se apoderan de ti. Se apoderan de mí, Dios mío, salgan de mi cuerpo. Oye, hablando de este esta parte, el doblaje, una, ¿sería una opción para ti? Claro, claro, he estado estudiando, obviamente, preparándome, tomé seis meses de un curso intensivo de locución comercial y doblaje. He hecho aquí para Azteca Noticias, hice un proyecto que se llama La Cocinota, se llamó La Cocinota, donde yo era la cocinera y dábamos pequeños fragmentos o pequeñas notas en general el país, y yo era la, la voz de ocho personajes de la licuadora, del horno de, de todos, entonces era una cosa muy loca, pero fue muy divertido apenas estamos eh, dándole al mundo del doblaje bien, haciendo castings y todo y pues nada, muy contenta, jamás en la vida pensé que iba a trabajar de doblaje, jamás en la vida me imaginé ni siquiera eh, estar haciendo voces o creando personajes, y es un mundo bien bonito que descubrí en la academia y que la, lo cual estoy muy agradecida con Dios Justamente ahí nació entonces que podías hacer las voces. ¿Cómo salió? Eh, ¿Qué día te diste cuenta de Ácara? Ah, y me sale imitar ah, la voz de ¿Qué? estas personas. No, pues fíjate que a los 12 años me salió primero. Vamos, cuates. vamos a la hora! A las dos. A las tres. Vámonos. <risa> me salió primero Chabelo y luego la huereja de. La verdad es que no está tan padre. La verdad es que mi paperingo. Fueron las dos. ¿No? Okay. La es que el señor de la cámara se lo está viendo, se lo está viendo. <risa> Este, eh, esos fueron los dos, pero te reitero. Ahí fue como, ah, pues no manches, me sale, ¿no? Padre, ah, bueno, para hasta cotorreo. mi familia fue como de, bueno, ah, okay. te sale, ¿no? Sí. No, nunca le puse atención hasta que llegué a la academia, conocí a Beto Castillo, a Raúl Carvalleda, que los amo con todo mi corazón, a los dos profesores que son increíbles como seres humanos también. Y ahí dije, no manches, yo quiero hacer doblaje profesional, por supuesto. Y pues ya de ahí saliendo fue empezar a tomar cursos, empezar a tomar eh, lecciones, prepararme, estudiar. Y pues nada, eh, espero, no espero, algún día voy a ser un, un gran personaje en cuestión del doblaje. Eh, seguramente lo vas a lograr. Oye, hablando de la academia, ¿qué, ¿qué cambio hizo en tu vida este esta plataforma que tiene Azteca? Pues muchísimos, muchísimos. Venía de una situación muy complicada con mi familia, había pasado muchas cosas pues muy fuertes y la academia la verdad fue un respiro, fue una bendición de Dios definitivamente. Salgo y yo pensé que no tenía fans, ah, ahorita lo voy a decir a Rechos, pensé que no había nadie que me apoyara porque me sentía muy pequeña, me sentía sin, no sé, de esas veces que no crees en ti mismo y te sientes pequeño y, y, y ves tanto talento y te haces chiquito y no sé, pensé que yo no tenía fans, salgo. Y me encuentro a mis niños preciosos, a toda la gente que me dijo, oye, me inspiras, fuiste una inspiración para mí, estaba pasando momentos muy complicados en mi vida y fuiste una inspiración en la academia verte 24-7 y verte los domingos al 24-7, pues era una locura, ¿no? Yo meto el pie y luego meto el otro y luego me meto entera porque, pues no manches, yo todo el tiempo, ¿no? Estoy, estoy como en la chispa, en el rollo, en la tacha, diríamos ahí, <risa> se nota. Se nota. Se sí, se, se nota. Se Ay, poquito. mijito, perdóname. <risa> <risa> y pues nada, me dijo muchas cosas buenas, gente, maestros, personas, y ya cuando sales, pues ya sales con las herramientas para poder enfrentar la realidad, ¿no? Claro. Porque al final en Entra la academia estás falsa. en una burbuja, ¿Sí? o sea, estás protegido por maestros, eh, la producción increíble, los de maquillaje, los de vestuario, y sales y es, pues básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres, no? De verdad, es salirte de tu zona de confort. Claro. Yo cuando salí dije, no, yo quiero esto. O sea, de verdad, si yo alguna vez lo pensé, esto es lo que realmente quiero en mi vida. Y me vale que se me cierren mil puertas y todo, me voy a venir a vivir a la Ciudad de México. Yo soy de Apatzingán, Michoacán, que amo a mi Apatzingán pero sí es un cambio drástico, aprender a andar en metro, aprender a moverte, a correr. Una vez me corretearon en el metro, ah, ¿En lo debo recalcar, sí. ¿Por qué? Pues, no sé, una señora nos persiguió con una botella a mi room y a mí. Entonces íbamos, ¡ay, corre, corre! <risa> al área de mujeres, pero pues muchas cosas lindas. Mi, mi México es más que eso, es mucha cultura y mucho amor y pues la verdad, te digo... Sí, me cambió la vida completamente, hasta en ánimo, porque te estoy diciendo que me sentía pequeña, me sentía claro. chiquita, me sentía vulnerable, sentía que todos lo hacían increíble, yo decía, no manches, ¿yo cuándo? ¿yo cuándo voy ¿Cuándo a hacerlo voy bien? A ser, no? Exacto. Porque la competencia, lo voy a recalcar ahorita, la competencia es con uno mismo, sí. decía, ¿no? ahí están tus compañeros, son tu competencia, pero no, yo jamás miré en la academia, como... no, como competencia no, porque la competencia era conmigo, yo decía, no manches, yo sí estoy bien mal, yo necesito ponerme okay. las pilas yo para y algún día decir, no, si sí voy a competir con mis compañeros. Pues no, es que era una lucha interna, eso fue lo que yo viví, ¿no? Sí. Eso es lo que yo puedo decir. Y ya fuera, obviamente, pues es tratar de posicionarte en el género que tú quieras, que en este caso, pues yo amo el regional mexicano, y pues ahora sí luchar por un puesto como mi querido Alejandro, ¿no? Estar posicionada como él, un Ángel Aguilar que admiro muchísimo, una Ana Bárbara... Pues, ¿Qué te puedo decir? Oye, ¿y en tu plan está, por ejemplo, hacer alguna colaboración con estos grandes artistas? Eh, ¿Lo has tomado en cuenta? Claro, sueño con hacer colaboraciones con grandes artistas. Uno de esos, obviamente, es el que acabo de mencionar, que es mi querido Alejandro Fernández. No, me muero. Es que yo me desmayo. Yo el día que lo haga, vengo y me desmayo aquí a TV Azteca. <risa> vengo y digo, lo hice, sí, lo hice. padrísimo. Sí, ¿no? ¿no? De verdad que sí. Y entre esos, pues, muchos más, ¿no? Yuridia, Carlos Rivera, que los admiro muchísimo. Y, pues, nada, es algo por lo que estamos luchando, es algo por lo que estamos trabajando. Y míranos, aquí estamos con Tráiganme Otra y... Pues, Tráiganme otro, pero Traiganme otra agua. ¡Ah, vez, no se crean! De una vez para empezar este viernes. <risa> sí, oigan, primero tomen agua, chiquillos, por Oye, favor. Oye, entonces, ¿este género ya va a ser eh, el tuyo, la, la banda, el regional mexicano, o vas a estar probando con más géneros? A su salud primero. Salud. Salud, gracias, Tráiganme otra. <risa> Tráiganme otra, por favor. Gracias. No, fíjate que no. Mi idea, obviamente, sí es el género regional mexicano, la primera, o sea, la base. Pero me encanta la balada, me encanta la balada pop, el pop. este, Y pues nada, también la cumbia, ¿por qué no? Mira, si ya te vine a bailar acá sí. a mover la cadera, ¿por qué al rato no venir también no, en ya. cumbia? Sí, ver, no, claro. Pretendo hacer, obviamente, un show muy amplio, con varios géneros. Y obviamente el, el regional en primera, pero no solamente ese. Madrísimo, entonces. Oye, hablando de esta canción que habla de amor, desamor, ¿cómo estás en el amor? Esta pandemia te afectó y Todo igual? se derrumbó <risa> dentro de mí. ¿Por qué preguntas se hizo, muchacho Bueno, es una es pregunta que no, mira, base. ¿Por qué quieres hacerme llorar? No, o sea... No. Pues, para escuchar tu canción. otra, ¿no? Feeling. Con más ganas. Sí, no, pero esa mujer que va a andar llorando <risa> sí. por dolores. A mí mejor póngame la de Paquita, la del barrio. Sí, <risa> ahorita me inmunda. queda más. <risa> <risa> no, pues, ¿cómo estoy en el amor? Eh, ¿Tengo salud? <risa> no me dio COVID. Hasta ahorita, gracias a Dios, no tengo COVID. Sí. Y eso es lo que te puedo decir, hermoso. Ok, sí. perfecto, bueno. No, no, no puedo definir más mi situación. Tengo salud. Pero estás abierta a algún muchachillo ahí. Ah. Uh, Ah, <risa> pues tengo mi corazón desocupado en estos momentos este, Lleno del amor de mis fans y de Dios y de mi familia Pero no lo descarto, o sea, no ha llegado alguien Voy a ser sincera, no tengo a nadie ahorita, no tengo a nadie en la mira No estoy chateando con nadie, haciéndome loca, así como que sí, como que no No, no, no, no lo descarto, pero no no están mis planes no en estos momentos planes, Digo, al rato igual y sale una nota de Silvia Cepeda, ya anda... Diciéndonos que no y que luego y que tómala, sí... Ya no, la cacharon, ¿verdad? No, no, restaurant. no. Ahorita todo bien, te digo, hay salud, es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿te parece si nos cantas un pedacito de esta nueva canción? De este claro, a ver, déjame, me pongo en posición. Me amarro bien los pantaloncitos. Sí, oye, para que estas personas que nos están viendo en el Facebook y comentando, pues escuchen. Ok. Y dice así. Y de cantina en cantina te voy a olvidar. No me importa que llore, lo voy a lograr. Uno más a la lista ya no es novedad. Otra raíz el tire, no se le ve mal. Y de tantos amores que voy a probar. te aseguro tu nombre se me va a borrar. Ya mejor ni te cuento qué más va a pasar. Lo que sí te prometo es que voy a gozar. Y si piensas que no lo voy a disfrutar. Traiganme otra. Esta la voy a invitar. Ahí está, pues ya escucharon. Me va a invitar la siguiente ronda, entonces. Ay, sí, ya tráiganme tendidos. otra agua. Ah. <risa> agüita, agüita. Oye, ¿qué es, ¿cuál es tu bebida favorita? Hablando de, de esta parte. ¿Alcohólica? Pues alcohólica o no alcohólica. O bueno, uno y uno. Ay, yo luego, luego sí. no tomo, pero luego lo dije alcohólica, ¿verdad? Sí, en serio? Ay, no, o sea, qué bárbara. A... Mi bebida favorita, eh, pues yo creo que es el. El agua de Jamaica, Padrísimo. sí chicos, es que yo no tomo, Ay, y tampoco natural, te sé nombres, luego te iba a decir la margarita y yo ni sé qué es eso, entonces, <risa> no, yo creo que el agua de Jamaica, <risa> me encanta, me encanta y el agua natural, chicos, Siempre tomen aguita. agua natural, por favor, ¿eh? no. por favor. Oye, ¿dónde te vamos a ver pronto? Ya nos dijiste que en el teatro con los musicales, pero… Claro, claro, pues eso es lo más pronto en estos momentos que te puedo decir, que te puedo confirmar ya como tal que en agosto ya arrancamos en Hidalgo, aquí una gira eh, primeramente Dios en la República Mexicana y obviamente pues ya te digo, están más de 10 países confirmados y pues eso son las presentaciones más próximas. Obviamente pues les iré avisando en mis redes sociales de cualquier promoción, de cualquier otro programa, ahorita acabamos de salir de Venga la Alegría y pues nada, muy contenta porque era la primera vez que estoy cantando, tráiganme otra en vivo y pues nada, todo un reto salir de la zona de confort, del mariachi como quiera, ¿no? Ya ahorita es el baile, echar el guarachazo y pues nada, ¿qué te digo? Eso es lo más lo más que ahorita te puedo comentar. Oye, pues está padrísimo toda esa parte. Yo sé que los que nos están viendo seguramente te siguen en todas tus redes sociales, pero eh, repítelas por si hay algún despistado. Por acá. Sí, pero si hay alguien que no me conoce, soy Silvia Cepeda de la Generación 2018. Y pues nada, una mujer emprendedora, trabajadora, vendo Bon. no, no es ah. cierto, <risa> no, no es cierto, no, muy contenta, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Silvia CPDMX, así estoy, así está su servidora, pueden checar ahí cualquier cosa, cualquier información, también en las plataformas digitales pueden encontrarme como Silvia CPDMX. Oye, pues aquí estás en tu casa, TV Azteca, TV Azteca Digital, claro. eh, eres, bueno, tienes algunos TikToks muy llamativos, ¿no?, en tu red social. Últimamente he estado haciendo muchos tiktoks de llamadas, de tonos de llamada. Eh, hace poquito hice el del cucaracho y el tóxico, casi son lo mismo. Entonces pues vayan a echar un ojito por allá en TikTok, Silvia CPDMX, ahí de repente eh, cumplo peticiones, canto, mira ahí sí hago el ridículo todo, de todo, todo, a ahí a lo, que pidas, lo que me pidas, lo que me pidas, sí, yo ahí estoy contestando mensajitos, siempre trato de estar muy al pendiente de mis niños preciosos y de los nuevos también que vayan llegando, que me vayan conociendo, siempre estoy tratando de, de estar en contacto con ustedes, contestándoles cualquier cosita, Siempre estoy al tiro. Pues ahí está, entonces también en, ahorita vamos a subir unos TikToks, ¿te parece a la cuenta claro, de la academia? Ahorita te, sí, entonces, ahorita puedo subir unos TikToks para acá. Que también vayan a verlos. Sí. Y un mensaje que tengas para todos estos fans, que obviamente. Antes son antes muchos. de dar el mensaje quiero decir que que se me veían un poquito distanteada al inicio. Me pasó ahorita algo que la neta no esperaba en venga la alegría que vi ahorita en el, en la pantalla que mi querida una compañera claro. ex académica de mi generación. Sí está muy grave de salud, y no manches, yo estoy, me ves ahorita aquí, pero yo iba a cantar apenas, entonces sí fue un golpe, por más que no lo quisiera sentir, mi querida Montserrat Ibarra, que en todas las redes sociales de mis ex compañeros van a poder ver los datos, para que si alguien pueda contribuir, eh, Pueda poner su granito de arena, de verdad se los agradecería mucho. Yo hace poquito hablé con ella, entonces estaba en shock porque yo tenía una nota de ella. Pues, estábamos platicando bien y saber ahorita que está muy grave... La neta sí me, me sacó, por eso ahorita que llegué estaba como de déjame déjame ah, aterrizo, no, sí. déjame aterrizo porque te digo yo, me hablo muy bien con ella, hemos compuesto canciones juntas, la quiero muchísimo, le mando muchos abrazos a su familia y obviamente ahorita saliendo es yo también estar, ponerme al tiro en mis redes, pueden encontrar también en mis redes eh, que le puedan aportar algo ahí y pues bueno, eso es lo que les quería comentar, por eso estaba de verdad fue muy, fue muy difícil cantar la canción, en una parte sí se me quebró y dije esta ni siquiera es para llorar, pero claro, yo traía pero un sentimiento sí, al fin muy de feo, fuentes, sí, contacto con ella ¿no? sí eh. obvio, y te digo que hemos estado en contacto, es con la que ahorita he tenido mucho más contacto afuera, entonces Hemos hablado muchísimo, luego nos platicamos y así vamos a componer esto y con el otro y sí, sí me, sí me tomó por sorpresa. Pero el que pueda ayudar, vaya a las redes sociales. Eh, seguramente también aquí en TV Azteca lo estuvieron promocionando, venga la alegría, aquí iban a poner algo. Entonces, por favor, si alguien puede poner su granito de arena, hágalo de todo corazón. Y ya pasando pues, mensaje, a lo que si me habías dicho del el mensaje. granito de arena también en las redes sociales de la academia, sí. vamos a estar poniendo esto de de Monse, y pues esperemos que se recupere muy pronto, pero bueno. Primeramente Dios así sea. Así será, pues a ¿no? mis queridos fans y a todos los nuevos que andan por acá, que les mando besos, gracias por conectarse, les quiero decir más que nada gracias, gracias por siempre estar ahí, gracias por cada comentario, gracias por cada reproducción, por cada apoyo, porque créanme que como, créanme que como artista independiente no hay nada más precioso que ustedes estén ahí, o sea, si ustedes tienen un favorito o un artista que amen y es artista independiente apóyenlo muchísimo, es cuando más lo necesita, créanme, se los agradezco de todo corazón, les puedo decir que vivan la vida al máximo, que amen que gocen, vida solo hay una chicos entonces disfrútenla, todo con medida, no se vayan a ahorita a ir a la peda porque Silvia está dándoles el consejo de que vivan la vida, no por favor, no vayan a andar poniéndole esto a su mamá, o sea, se los estoy diciendo un buen plan, y pues eso chicos muchísimas gracias por todo aquí estoy y pues van a, van a seguir viendo una Silvia que va a luchar hasta el final, hasta el final va, si es necesario va a morir en el intento, pero no va a soltar esta carrera ni a ustedes, ni mis sueños, entonces ustedes tampoco lo hagan, eso es lo que les puedo decir, nunca dejen de luchar. Y que obviamente vayan a las plataformas de música, a su preferencia, escuchar este nuevo sencillo no claro, vayan a escuchar, tráiganme otra por favor, déjenme su comentario ahí en el video, vayan por favor al video a verlo, me dicen, oye, no eran seis galanes, eran ocho, no te hagas <risa> <risa> entonces, se los agradezco mucho, muchas gracias a aquí a, a, a live de la Academia, mi Hombre querida Casa de TV Azteca por, por el apoyo, les mando mil besos mil abrazos y tráiganme otra así estamos, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, cuídense y saludos We'll <laughs>